Hola, mi nombre es Carolina Sabini y formo parte del grupo 1 del tutor Augusto Arzola con mi compañero Mauricio Suárez. Nosotros desarrollamos cómo citar y referenciar documentos. Dentro de esto, yo voy a hablar sobre estilos bibliográficos, normas ISO 690 y voy a dar algunos ejemplos de cómo citar y referenciar. Los estilos bibliográficos son pautas para normalizar la manera de identificar los documentos que utilizamos en nuestro trabajo. Hay diferentes estilos bibliográficos que responden a distintas tradiciones académicas o a distintas ramas de la ciencia. Entre los más utilizados podemos mencionar las normas APA, las normas Chicago y las normas ISO 690. Las normas APA son de la Asociación Americana de Psicología, pero se usan a nivel global, ya que son de fácil uso y hay varios sitios donde podemos encontrar guías para su utilización. Las normas Chicago generalmente se utilizan dentro del ámbito de las, de las humanidades y, se apl y aplican notas al pie de página o al final del texto. Por último, las normas ISO 690 son recomendaciones generales y abiertas para redactar referencias bibliográficas de información en cualquier campo de conocimiento, permitiendo varios estilos de citación. Dentro de las normas ISO 690 se utiliza generalmente el estilo hardware que es una versión que sigue la pauta autor fecha esta pauta se compone de tres pasos citar dentro del texto redactar las referencias y ordenar las referencias ahora veremos en profundidad cada uno de estos pasos para citar dentro del texto indicaremos de dónde proviene la información que utilizamos en el documento esta información la podemos utilizar resumida aludida o transcripta. Una vez, que terminamos de, una vez que terminamos de utilizarla, mencionamos el apellido del autor y la fecha del documento entre paréntesis. Esta información será la que nos remita a la lista de referencias completas al final del documento. La forma estándar de citar es colocar el apellido del autor y la fecha luego de utilizada la idea. Si mencionamos el nombre del autor en el texto, solo colocaremos el año. Y cuando citemos textualmente un fragmento, señalaremos la página o localización exacta en su publicación de origen. El siguiente paso es redactar las referencias, para lo cual tendremos en cuenta algunas reglas generales. Citaremos solo la documentación que realmente hayamos utilizado para el trabajo. Esto se llama documentos a la vista. Los datos que utilizaremos para remitirnos al origen de la publicación serán los que encontremos en dicha publicación. Si usamos documentos online, además de la ubicación en internet, consignaremos la fecha en la que el documento fue consultado. Y, tendré, y respetaremos siempre el idioma de origen de la referencia, excepto cuando se utilizan notas o interpolaciones. El último paso es ordenar las referencias. Las colocaremos al final del trabajo, teniendo en cuenta el criterio autor-fecha aludido en este estilo. Además, para ordenar, deberemos tener en cuenta algunas reglas. Primero, ordenamos las obras utilizadas alfabéticamente por el nombre del autor. Si utilizamos varias obras de un mismo autor, ordenaremos dichas obras por la fecha de publicación. Si utilizamos obras escritas por varios autores, Colocaremos primero las escritas por un solo autor, luego por dos autores, si existieran obras de tres autores y finalmente las de múltiple autoría. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de citación. En los tratados impresos, como ya dijimos, una vez que escribimos lo que queremos citar, colocamos el nombre y la fecha. Y al final... Todos los datos de esa publicación, los códigos, los códigos ISBN, la editorial, la ciudad en que fue publicada. Si citamos artículos de revista, tenemos que decir la fecha de consulta, además las páginas en las que, eh, en la que fue publicada en, en esa revista la información, y también hacer referencia a los códigos de publicación. Y por último las páginas o contenidos de sitio web donde además de la dirección de, del sitio consultado deberemos poner la fecha de consulta. Como conclusión podemos decir que debemos prestar especial atención cuando redactamos nuestros, nuestras citas y referencias ya que citar y referenciar nos permite presentar de una manera ordenada aquella documentación utilizada en nuestros propios trabajos, respetando así a los autores originales de la misma y enriqueciendo nuestro trabajo con información de calidad. Muchas gracias.